vídeo aquí en mi canal de youtube en el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje súper natural pero también les voy a enseñar algunos tips importantes que ustedes pueden poner en práctica a la hora de maquillarse en casa y que al mismo tiempo les van a ayudar un montón a perfilar su carita y que sus rasgos se vean muchísimo mejor yo sé que muchos me han pedido hacer maquillajes más naturales porque en mi Instagram, si ustedes me siguen y se dan cuenta tengo maquillajes demasiado elaborados y coloridos y obviamente créanme, créanme que lo he intentado pero a veces se me complica un montón pero en el día de hoy les voy a enseñar algo Súper fácil, muy natural y con productos que ustedes ya tienen en casa Vamos a comenzar con la base Y para la base me han preguntado un montón si es necesario utilizar base todos los días Y la respuesta es no, pero a muchas personas les gusta la cobertura total En este caso yo les voy a recomendar mi favorita No es en crema, pero tampoco es en polvos Es líquida, es un poquito más ligera que la base en crema y no se les va a ver tan pesada la piel o el maquillaje. Es el neutrogena healthy skin liquid makeup y la que voy a utilizar es en natural e Body paint. La pueden utilizar un mist o un setting spray que son como los sprays uh, para sellar el maquillaje. En este caso yo estoy utilizando el mist de pixi que huele delicioso. Se pueden dar cuenta que es muy ligera cuando son bases líquidas, no cremosas, es muy diferente son bastante ligeras y se pueden dar cuenta de la diferencia no se ve tan pesada la piel y voy a, ahí pueden mirar el cambio en los dos lados No estoy aplicando mucho la verdad lo vamos a distribuir por todo, todo el rostro si se dan cuenta no he vuelto a aplicar más base bueno, ahora voy a continuar con el bronceador Muchos me preguntan si es necesario utilizar eh, el contorno en barra Y la respuesta es que para hacer un maquillaje natural no lo necesitan Lo pueden hacer con un bronceador así en polvo Y les voy a explicar cómo hacer Voy a utilizar este bronceador, es de Colourpop Les voy a mostrar lo que no se debe hacer en este lado del rostro uno coge un poquito de bronceador con estas brochitas que son bien anchitas y lo que uno hace es simplemente hacer como la forma de nuestro huesito, por así decirlo así de esta forma, ¿cierto? y hay veces que nos dicen apliquen un poco en la parte de arriba que sea como el 3 que normalmente nos dicen entonces vamos a aplicar un poco acá abajo Listo. Ahí se pueden dar cuenta. Por este lado vamos a utilizar una de estas brochitas que son mucho más delgaditas, como más definidas. Y lo que vamos a hacer es que de este, desde este punto más o menos van a comenzar a jalar hacia arriba. Pueden ver la diferencia. Aquí se ve como una mancha oscura en todo este lado de la cara y aquí estamos definiendo nuestro rostro muy bien definido no necesitamos aplicar demasiado producto sino ser muy definidos en cuanto a la aplicación y a los productos que estamos usando Normalmente yo no utilizo mucho acá arriba porque me gusta mi frente y cuando se utiliza aquí arriba es simplemente para las personas que tienen una frente grande que la quieren reducir o que quieren hacer el efecto de reducir un poco la frente, obviamente se pueden aplicar un poco de bronceador en la parte de arriba pero en mi caso me gusta como es mi frente, así que no utilizo mucho en la parte de arriba. Antes de continuar con cualquier otro producto para nuestro rostro, vamos a hacer el delineado de nuestros ojos. Esto no es algo que muchas personas consideren natural, pero para mí ayuda un montón en cuanto a cómo se ve nuestra mirada. se pueden dar cuenta, mis ojitos son un poco caídos hacia abajo, si, si los ven. Y muchas veces ustedes ven que mis ojos se ven... Así cosa pues que no, es verdad <risa> Pero les voy a enseñar cómo lo podemos lograr Normalmente lo que yo haría sería esto, ¿cierto? Y esto Y ya, simplemente como arreglarlo Listo, así es como normalmente me haría pues el delineado Bueno, ahora lo que vamos a hacer para este ladito de nuestro rostro no vamos a comenzar desde la parte inicial sino vamos a comenzar un poquito más hacia la mitad y no lo vamos a jalar desde, um, desde esta esquinita sino un poquitico más hacia arriba se pueden dar cuenta no está totalmente en el borde y vamos a comenzar a jalarlo desde la mitad Bueno, se pueden dar cuenta, la diferencia es, mejor dicho, la diferencia Obviamente este pues es un ojito eh, con delineado, pues así como dramático por así decirlo Pero para algo más natural no se necesita demasiado, se necesita alargar la mirada por así decirlo Voy a utilizar estas pestañitas, son de Belur Lashes de L.O.T.D. Collection y este es el nombre, hashtag Go Viral. Um, son nuevas, así que vamos a abrirlas. Voy a utilizar también un poco de pestañina. La pestañina que voy a utilizar es la de Milani, Highly Rated. Es esta. ¿Qué ven ahí? No sé si la ven muy bien. Obviamente voy a utilizar un poquitico para mis pestañas naturales. Estas son nuestras pestañitas y lo que vamos a hacer es primero vamos a cortarlas al tamaño que les recomiendo como estamos utilizando algo súper natural las vamos a recortar hasta un punto en donde el ojo se va a alargar por así decirlo primero voy a colocar primero esta como normalmente la colocaría, obviamente les estoy diciendo hay cosas que sigo haciendo para otro tipo de maquillajes um, como lo hago a este lado, como digamos las pestañas entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a super hyper, mega recortar Voy a recortarla un poquito de aquí al final Y ahí salió Ustedes estarán preguntando si realmente es esto lo que me va a colocar Y la, la respuesta es sí, esto es lo que me va a colocar Normalmente no lo pego aquí, sino lo pego un poquitico más arriba para que se vea el efecto como de ojo de gato y se vea más alargada la parte de afuera vamos a subirlo por donde está el delineador no sé si se dan cuenta ahí donde la puse pero si se dan cuenta no lo puse a ras de mis pestañas sino mucho más arriba entonces se van a dar cuenta la diferencia de los ojos es absurda voy a pasar a las cejas y las cejas es una parte que créanme que muchos me han molestado que porque son gruesas, que porque se más, que porque no les gusta este está mejor dicho hiper mega gastado pero es la mejor pomada que tengo esta es de Elir London, si se pueden dar cuenta es viejísima es tampoco tan vieja pero funciona De esta manera, si lo ven, ahí obviamente para muchos va a parecer gruesísima Exactamente los mismos productos, pero cambiando la técnica. Vamos a comenzar desde la mitad a rellenar, a delinear, a definir nuestra ceja y vamos a intentar difuminar lo mejor que podamos con el mismo pincel. Y vamos a utilizar estas brochitas simplemente para difuminar. Al estar tan gruesa, el ojo se ve un poco más caído. En cambio, si la hacemos más delgada, pero la hacemos como con ese difuminado, se va a ver más alargada hacia la parte de arriba. O sea, miren el cambio que hay en mi cara en este preciso momento. <risa> vamos a continuar con el blush o el rubor. Entonces voy a utilizar este, este es el de Charlotte Tilbury, Charlotte ship to Chic. Pues, perdón. Normalmente si utilizamos este tipo de brochas, pues a ver, creo que puse demasiado, bueno, vamos a difuminar un poquito. Ahora con este pequeñito vamos a utilizar un poquitico en esta parte. Y con circulitos bien pequeñitos sonrían y van a comenzar a difuminar y lo juntan un poquito con el bronzer como para difuminar los dos. Perfecto. Ahora les voy a explicar algo. Normalmente delineamos nuestros labios del color eh, de nuestra boca o un poquito más pálido a veces. Por ejemplo, este es como un color piel y sería alinear sobre toda la línea del labio listo es buena cuenta y aquí eh, perfecto de pronto no se ve mucho porque pues esa es la idea normalmente utilizamos el color que no es pero para el otro lado vamos a utilizar un tono un poquito más fuertecito y lo que vamos a hacer es en la parte de afuera Vamos a delinear el labio por donde va Pero en la parte de arriba Vamos a salirnos un poquito Y luego nos van a juntar Lo mismo abajo Se van a salir un poco Listo Y ahora vamos a aplicar el labial Este lo voy a utilizar para el lado Donde es como más natural se si dan cuenta no cambia mucho. Listo, así se ven pues los labiecitos. Y en el otro lado vamos a utilizar uno más acorde al lápiz, un poquito más intenso por así decirlo. Y lo vamos a llevar hasta el delineado que hicimos de afuera. Vean la diferencia. Finalmente, este es un paso adicional, opcional. No lo tienen que hacer. Si se dan cuenta, cuando utilizamos base líquida, hay un glowy natural. Entonces, eh, pueden utilizar o no un highlighter o un iluminador. Eso ya es cuestión de ustedes. Pero lo voy a hacer como un paso adicional por si ustedes lo quieren hacer en casa. Y en este caso, voy a utilizar este Cover Girl. Es el True Blend Super Stunner. A la gente pues no sé, personalmente normalmente la utilizan con estas brochitas que se llaman fan brushes o no sé cómo más se llamarán, pero la utilizan así como pasándola por aquí, así de esta manera ¿se ¿Sí la ven? que queda como una línea y normalmente pues así la ponen la difuminan un poquito hacia los lados y listo, como que ahí queda ¿se ¿Sí la ven? Siento que ahí hay un desorden de cosas que... Me <risa> ando Personalmente, a mí me gusta utilizar una de estas brochitas... Espérate. A mí me gusta utilizar una de estas brochitas bien delgaditas, que son bien um, puffies, como redonditas. Y cojo un poquitico de producto y voy a comenzar con circulitos por todo nuestro huesito donde se ve el highlighter la idea de los circulitos es que quede bien difuminado y no se nos vaya a ver una línea literalmente hablando un poquito en la puntica de esta nariz así un pedacito en nuestra ceja para la parte del animal voy a utilizar esta brocha que es planita, delgadita Pues eso fue todo por hoy Como se pueden dar cuenta Los cambios pequeñitos que podemos hacer Van a cambiar demasiado En la forma en la que nuestro maquillaje se va a ver Y la forma en la que nuestro rostro se va a ver Esto se ve una mancha gigante de muchas cosas que están pasando aquí Así que voy a cambiarme esta mitad a esta mitad Y ya nos vemos. Bueno mis amores, ya me cambié este ladito de mi cara Por favor déjenme saber qué tal les pareció este video Si les ayudó muchísimo Si les resolvió algunas dudas que tenían si les gustaron los cambios que vieron. No se les olvide pasar por mi Instagram y por mi página en Facebook, porque por ahí también les estaré poniendo bastantes cositas y fotos nuevas de muchos maquillajes coloridos que sé que les van a encantar. Por ahora los dejo y nos vemos en un próximo videito. ¡Chao!